Bien, estamos con Damián Celsi, primer eh, precandidato a concejal del Frente de Todos aquí en vengan, ¿Qué tal también? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Todo muy bien, por pues, favor. Sí, sí, sí. Una campaña fuerte, intensa. Charlábamos recién fuera de aire respecto a que no solo el precandidato a gobernador Axel Kicillof está trajinando toda la provincia. Me imagino que ustedes también con un panorama semejante acá en Urlingan. Sí, sí, estamos caminando mucho ya la campaña. La verdad que nosotros la venimos... Estamos en campaña hace bastante tiempo, realidad, porque en eh, la medida en que el desastre del gobierno de Macri y de Vidal ya era para nosotros una, una evidencia instalada desde hace mucho tiempo, estamos trabajando con la gente para que bueno, haya un cambio de, de perspectiva de mucha gente que por ahí lo votó a, a Macri y a Vidal y está descontenta. Entonces nosotros arrancamos hace mucho tiempo con un esquema de reuniones, eh, periódicas muy, muy intenso crecemos con Martín Rodríguez y, y ahora, bueno, ya en la campaña formalmente hablando, estamos diciendo con, con Cecilia Sainz. Uh -huh. eh, bueno, hemos recorrido hace poquito, bueno, la recorrida con Axel que hicimos con el Intendente también, este, con Juan Zabaleta, que bueno, hicimos un periplo que te estábamos charlando recién. Sí. Axel estuvo acá eh, cinco horas, desde las tres hasta uh -huh. las ocho de la noche, recorriendo todo Hulino, estuvo en todo las... sí. Estuvo en T.C., en Morris y en Hulino. Yo, la verdad que es un grado de... De, de, digamos de inmersión del candidato a gobernador Ajá. en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires y del Conurbano en particular, que a mí me, me parece que es inevitable. ¿Esperaban este grado de empatía que despierta la figura de Kicilofa entre la gente? Bueno, sí, fue parte de la decisión que tomó, eh, digamos que Cristina, uh -huh. digamos, que, digamos que había muchos compañeros algunos intendentes sí. Otros, bueno, sí mismo que estaban como posicionados para la, para la candidatura todos eran Tenían sus virtudes y su, su empatía con la gente. Axel tiene ese rasgo de modo muy desarrollado, ya no es ninguna novedad, pero eh, lo que despierta a Axel en la gente cuando, por la calle es impresionante. Tiene eh, atributos, además, que son muy valiosos, me parece que es digamos, su, para una agenda económica tan fuerte que es la de esta campaña, que nuestro candidato a gobernador sea, haya sido ministro de Economía. Sí. Que dejó a la Argentina con una tasa de desocupación más baja en 25 años, que es del 5,9% de noviembre de 2015 es un dato importante. El hecho de que sea una figura tan capacitada como Kicillof, habiendo manejado la economía del país en, en los últimos años del gobierno de Cristina, eh, ¿cómo ves esa inserción de esas condiciones en un territorio como el de la Provincia de Buenos Aires que tiene otras particularidades? Sí, la Provincia de Buenos Aires es el 35% de la sociedad argentina y de la economía argentina, es el pulmón productivo más importante que tenemos. Con, eh, con, la cantidad de, de los millones de habitantes que tiene es, la provincia es muy grande y si en algún lugar se siente la crisis, es sin lugar a dudas en la provincia de Buenos Aires, así que digamos, es una elección que no tiene ningún misterio nacionalizarla en lo que uh -huh. hace a la, a la realidad de los bonaerenses, primero sí. porque es una, es una provincia que, eh, que de por sí ha sufrido los embates del ajuste sin ningún tipo de atenuante, uh -huh. esto Axel eh, lo viene diciendo mucho y lo dijo en la recorrida que hizo por acá también eh, a diferencia de lo que pasó en otras provincias que estuvieron gobernadas por, por compañeros peronistas que han hecho lo que estuvo a su alcance para morigerar los efectos de la terrible ola neoliberal en la provincia de Buenos Aires la verdad que no tuvimos ninguna protección la gobernadora Vidal se encargó de traducir en un 100% el ajuste y eso se ve en el estado calamitoso de las escuelas en el estado calamitoso de las pymes el estado calamitoso de la salud pública, que acá somos las víctimas privilegiadas del desastre del hospital Posadas. Entonces, en realidad para nosotros la elección de la provincia de Buenos Aires es la elección nacional, es la misma elección, eh, y con una, porque la gobernadora se ocupó de de, digamos, de cuidar a Mati y de cuidar a la gente. Hay en la gente también una consideración respecto a lo que fue el anterior gobierno provincial, Anterior al de María Eugenia Vidal, que tampoco satisfizo mucho la, las expectativas de los bonaerenses. Obviamente que hablamos de características políticas, de formación, de origen distintas también en el caso de, de Kicillof ¿Qué cosas hay que corregir de lo que pasó hace tres años y medio? Una derrota inédita también para el peronismo en la provincia. Eh, bueno, lo que me parece que hay que hacer para corregir es. Digamos, la verdad que es, un, es muy difícil hacer las comparaciones. Hay muchas cosas para corregir, que se pasó en lectura de la, de la gestión de Scioli. Que puede tener sus condicionantes, sus, sus, sus, sus complejidades. La verdad, que todas maneras, para mí compararla es muy difícil, porque comparar la gestión de Vidal con la gestión de Sion, en realidad se trata de comparar la gestión de Máximo con la de Cristina, porque en realidad, digamos, la provincia de Buenos Aires, con todos los problemas que, que puede tener, porque es una provincia de difícil, es muy grande, y tiene realidades muy disímiles, digamos, ¿no? La, lo que, la diferencia entre Ecuador, Buenos Aires y Interiores uh -huh. es, es enorme. Pero la verdad es que era una provincia donde no había trabajo, donde no había producción, donde no había crecimiento, donde todo lo que pasaba en la Argentina pasaba en la provincia de Buenos Aires. Con una traducción bastante limpia, es cierto que por ahí no fue digamos, no fue todo lo, lo, lo bueno que pudo haber sido, pero pasamos de eso al infierno. El infierno es lo que estamos viendo de ahora. Entonces, digamos, entre cualquier gestión y el infierno, la verdad que me parece que hay que ponderarlo de esa manera. Y obviamente no hay ninguna forma de... Ninguna necesidad diría yo de pensar que, cuál va a ser la, la naturaleza de la diferencia entre la gestión de Axel con la de, de Vidal o con la de sol porque en realidad se trata de un modelo de, de país totalmente diferente con otros desafíos, eh, en todo caso la provincia que va a agarrar Axel, hace poco le dijo en Lomas que esperaba que Axel fuese el mejor gobernador de la historia de la provincia, yo creo que eso puede ocurrir Axel tiene una capacidad de trabajo eh, que es impresionante uh -huh. Los resultados, para mí la gestión económica fue muy buena y la provincia de Buenos Aires necesita a alguien que la piense integralmente y que resuelva muchos de los dilemas estructurales que, que tiene. Y en la relación con la gente, charlábamos también antes, eh, indudablemente pese a que en el trazo fino no es de la organización de la que vos formás parte, la Cámpora junto con Martín Rodríguez, acá los referentes más destacados en Urlingham, eh, Axel Kisilov, eh, ¿piensan ustedes que logró de alguna manera desmitificar cierta idea que había instalado especialmente los medios de comunicación nacionales respecto a la organización, a la cámpora? Me parece que más que Axel, creo que eso fue una... Estamos Hoy el gobierno arrancó la campaña electoral con, una... con un ataque demonizador constante donde a Axel le han, tirado de... le han dicho de todo, le han acusado de todas las cosas que se pueden, cosas que... De... De lo que fuere, ¿no? Y me parece que... Eso fueron los primeros tres o cuatro días de la campaña y ahí terminó, ahí se encapsuló y hasta ahí llegó la campaña de gobierno que ahora discutiendo si las pymes se llaman digo, cómo se llaman o si las pymes son buenas o malas. Estamos hablando a través de la agenda económica. Me parece que lo que pasó es que el gobierno intent como el gobierno ya no puede hacer promesas de campaña, porque nadie se las creería, no puede prometer trabajo porque nadie le creería, no puede prometer aumento de jubilaciones porque nadie se lo creería, ni siquiera inventan las mentiras de la recuperación histórica que hicieron con los jubilados, con los, el plan Belgrano para hacer obra pública en todo el país. Eso ya no está. Ellos lo único que prometen es la reforma laboral, digamos, hablando en serio. Y entonces lo único que, que tienen como campaña es la campaña negativa. ¿verdad? A mí me parece que eso fue una demonización que se instaló sobre un montón de gente, un montón de agrupaciones políticas, básicamente sobre Cristina y sobre todo lo que anda cerca de Cristina. Esa es la demonización, lo que, lo que pasa con, con una agrupación en concreto, con Axel, o que puede pasar con cualquiera de nosotros, eh, es solamente un detalle de lo que le pasa a Cristina. Uh -huh. eh, trayendo ya la agenda a lo local, a lo municipal, eh, trabajaste muy cerca del presidente del Consejo Deliberante, Martín Rodríguez, conoces el, el territorio. ¿Cuál es esa agenda de, de políticas que Ule necesita en todo caso profundizar o optimizar para vecinos que no escapan de las generales del caso? ¿no? Claro, bueno, ayer en un, en un programa de radio me preguntaban algo parecido y que es la cuestión de la agenda local, digamos, en relación con la agenda, con los programas nacionales. Yo creo que este es un momento, y esta es una campaña, donde, eh, de hecho, es algo que solemos decir de siempre, nosotros tenemos un montón de agenda local, problemas estructurales que tienen que ver con la historia de burlingame el hecho de ser un distrito que fue, digamos, seccionado cuando se, se cortó un morón, digamos, en tres pedazos, eh, quedamos con la infraestructura urbana... Digamos desacomodada, la estructura administrativa, inclusive, lo mismo, hasta, de hecho, hasta las dificultades para sacar plata a un cajero, que son cosas conocidas por todos los vecinos, uh -huh. son producto de esa, sí. ese plan estratégico que todavía no, no, fue, no se pudo plasmar. Lo que pasa es que hoy, nosotros en 2015, estábamos en una situación de poder darnos una serie de debates en relación a cómo pensar mejor Urlio. Y que yo, es, es un tema que hay un montón de vecinos de Urlio que le importa mucho. Porque es el tema de cómo pensar esta ciudad para que sea una ciudad que realmente sea autosustentable y que... Autosustentable no en el sentido presupuestario, porque eso no va a pasar, pero sí en el sentido de su conectividad interna, uh -huh. la, la, la asistencia de la salud pública, la educación pública. Y la verdad es que la, la Argentina en la que estábamos viviendo hacia fines de 2015... Permitía esos debates pero Permitía un debate que era, por ejemplo, que... La, para ponerte un caso, la Universidad Nacional de Burlingame, que es un cambio estratégico en serio en Burlingame, en la historia de Burlingame para siempre, además... Fue fundada el 5 de diciembre de 2015. Es decir, esa fecha tiene la placa inaugural que tiene la firma del rector Jaime Persic y de Cristina Fernández de Kirchner. Es una cortina. Claro, ¿qué pasó de después? Y claro, si yo tengo una universidad, ¿puedo pensar estratégicamente el distrito de determinada manera? ¿Puedo pensar que puedo hacer un polo educativo? ¿Puedo hacer un montón de cosas? Lo que pasa es que si la gente no come, porque yo, al mismo lo que yo estaba en Zanata anoche, estaban sucediendo en Urlingham 10 ollas populares donde los vecinos van a comer. Tenemos, ¿cómo pensar una... La, la, la infraestructura urbana de Hurlingham cuando la gente no puede pagarla sube cómo pensar una política educativa de fondo para este distrito con la conectividad que porque hoy podríamos decir en Hurlingham yo quiero que los chicos vayan a dejar de infantes y que se reciben en la universidad sí. pero cómo pensar eso hoy si en las escuelas los chicos tienen que hacer frazadas o van con frazadas al aula para denunciar la falta de inversión de Vidal en infraestructura en eh, en estufas uh -huh. ahora estamos pasando una nueva ola polar de frío y después ya van a estudiar con campera o con Entonces, los que queremos pensar un ruling a fondo estratégico, en serio, este año se votó en el Consejo Deliberante el código de ordenamiento urbano. Sí. Es un paso en esa dirección. Ahora bien, ¿qué va a quedar del código de ordenamiento urbano si de algo más trivial? Si nosotros no, digamos, ya estamos en una situación social que es muy crítica. Uh -huh. ¿Cuál es el código de ordenamiento urbano de una sociedad donde los vecinos masivamente se están pasando del gas de red? A la garrafa. cuando bueno, se volvió al trueque, por donde ejemplo. Se volvió Morris, o sea, nosotros. Entonces, ¿cuál es la base material de una conversación de Urlingam 2020, si se quiere, ¿no? O 2030. Si florecen los clubes del trueque y la gente no. Entonces, ese es el tema. Creo que lo que nos ha quitado Macri, lo que nos ha quitado Vial, y por eso los vecinos de Urlingam no tenemos que votarlos, nunca más, lo que nos ha quitado es la posibilidad de pensar un Urlingam estratégico. No y podemos pensarlo. ¿Por qué pensás eh, que mientras.? por lo general coincidimos en términos generales de todo este tipo de diagnóstico, todavía hay cierta paridad en, en, en intención de voto, en encuestas, ¿qué ves detrás de traves? La razón, a mí me, me parece que es una razón muy clara de ver. Nosotros enfrentamos a una concentración de poder, nunca vista desde el 83 para esta parte, que consiste en la, el, el Estado Nacional, Provincial, la Ciudad de Buenos Aires, todos los medios de comunicación, la Embajada de Estados Unidos y el FMI financiando directamente la campaña de Macri, esto ya no lo oculta ni Macri, no lo oculta nadie, todo eso contra el peronismo, digamos. Es, obviamente es una elección que es en cantidad de fuerza, es el desbalance, es absoluto, basta aprender la televisión para ver el desbalance de fuerza. Es una, Esta campaña sin el blindaje mediático del gobierno la estaremos ganando 70-30, pero obviamente el blindaje es tal, han demonizado tanto a todos nuestros referentes políticos, uh -huh. a todos nuestros compañeros por eso vos preguntás lo de la demonización. a todos que no son demonizados hasta los que son actores locales también por supuesto o sea ustedes, quiero decir ustedes encuentran eso en los barrios al momento de llegar no, que no, hay obviamente. conceptos no no de... no la demonización no significa que prenda digamos es un intento los vecinos de Hurlingham tienen una, de hecho por, por, por una razón acá siempre han votado a Cristina Acá Cristina ha ganado las elecciones inclusive en 2017 en Urlingam, en 2017, Cristina gana. la Sí, es un distrito con tradición peronista, ¿no? Eso Sí, pero también de tradición peronista los distritos de alrededor y todos perdieron. O sea, en 2017, Cristina ganó en Urlingam y perdió en San Miguel, en 3 de febrero, en Cusangó, en eh, Morón. Entonces... Acá justamente no se trata de que no esté compensado, pero obviamente es un, es un intento del gobierno, un intento ni del gobierno. Ya en, del sistema del poder en Argentina, de que todo lo que se parezca a algo que sea contestatario, que no sea, que no le no agache la cabeza ante los dictados de los poderes extranjeros es, es demonizado. De todas maneras, posible. ¿Y qué cosas cambiaron, pensás, de 2017 a la fecha? Recién hacías un raconto de, de cómo fueron los resultados electorales, ¿no? Más allá del deterioro del plan objetivo o consecuencia de lo que el gobierno pretende... ¿Qué cosas pasaron dentro del campo popular para que tengamos otro escenario hoy? Lo que pasó me parece que en 2017 consolidó la centralidad de Cristina dentro del dispositivo político del peronismo me parece que era algo que estaba en discusión y ya no lo estaba después de esa elección y el paso siguiente fue la necesidad de, eh, empujada sin lugar a dudas desde la gente de que se generara la mayor unidad posible para, para ganarle a Macri porque justamente así como nuestros debates sobre el Hurlingham que queremos sí palidecen cuando la realidad económica de la gente es atroz. Sí, no eh, lo mismo pasa con es. las diferencias políticas entre los dirigentes, también palidecen cuando lo que pasa es que estás endeudado con el Fondo Monetario a 100 años, no, bueno, 100 años, y con el Fondo Monetario una de deuda que es el 95% del PBI. Eh, lo mismo pasa cuando el tarifazo hace que, por ejemplo, en la recorrida con, por comercio que hicimos con Axel, que lo hacemos siempre igual con Cecilia en ¿no? estos días, pero, por ejemplo, ya están pagando más de luz que de alquiler. Eso hace que eso... ¿Cuál es, la, cuál es el urbanismo que te permite pensar que vos pagás más de luz que de alquiler no tiene ningún sentido eso No, hay debates que claramente quedan, quedan postergados claro, ¿no? postergados pero por una cuestión de que nosotros queremos tenerlo, pero eso hay que generar las condiciones entonces me parece que lo que pasó, una de las condiciones que ya se dio es la unidad política sí eh, la unidad política también significa, y, y solo tiene sentido si es la unidad de la gente y de la participación de la gente. Las reuniones que estamos haciendo ahora con vecinos, con comerciantes, con centros jubilados, con instituciones intermedias de todo tipo, es que la gente tiene que salir a hacer la campaña para ganar. No, no va a alcanzar solamente con la foto entre los dirigentes. Los dirigentes van a limar sus diferencias y ya lo han hecho. Y de hecho la, la prueba es que la, la verdad que el nivel de unidad política que se ha logrado a nivel nacional es muy importante. Este, me parece que más casi no se puede pedir. Lo que sí creo es que, lo que es necesario que esa unidad sea el primer paso de la participación de la gente. Si la gente no participa en la campaña, se va a imponer la versión de los medios de comunicación que pueden negar la realidad y vamos a terminar tomando bebida láctea, eh, alimento en base a queso rayado y esas cosas, esos productos truchos que están vendiendo allá en los supermercados uh -huh. por todas partes. Sí. Eh, ¿Y la unidad programática queda también para otro momento? La unidad programática es el producto de, la, de una unidad política de una relación de fuerzas determinada. Nosotros, el programa que podemos tener para la Argentina es siempre un programa, por eso somos peronistas, programa en relación a lo que hay. Entonces, ¿cuál es la unidad programática en este momento? Yo me puedo proponer mil cosas para la inserción de la Argentina en el mundo, que sería en definitiva cómo queremos que sea Argentina, un país desarrollado, un país con industria, un uh -huh. país con una integración armónica del campo, de campo con la industria. Queremos un país democrático con justicia social. Sí, después hay un montón de discusiones. Pero esas de discusiones es importante que el programa no, no, las, no, la, no, no enfatice las diferencias. Nosotros ahora digamos, podemos tener, hay sectores de nuestra fuerza política que... En general, ¿no? Que por él tiene una mirada donde hay que, donde hay que enfatizar este, más la distribución, menos, digamos. Son discusiones que son a veces donde son de carácter táctico, aunque parezcan problemáticas. Pues la discusión de fondo de Argentina es el, es la discusión que quedó que el kirchnerismo impulsó y que instaló. Esa correlación de fuerzas hoy mueve a una idea más semejante a las que instaló el kirchnerismo. Hoy lo que tenemos que hacer, primero que nada, es, es ganar la Macri. Y el primer tema es la deuda externa. O sea, esa es Argentina. Eso. Argentina es hoy ganar la Macri y, si Alberto gana las elecciones, enfrentar el tema de la deuda externa. La deuda externa es el condicionante más severo que se puede hacer para cualquier plan de Argentina. Lo, lo primero que hay que pensar es que el 95% del producto está endeudado ahora. Con, con Cristina eso era el 13% y por ahí la mitad era en peso. Entonces, vamos a encontrar... Hoy se conoció el dato... De la vulnerabilidad de nuestra economía Argentina es el país más vulnerable de nuestra economía Una agencia Bloomberg, insospechada de, de kirchnerismo o cristinismo eh, Pone al país en una situación, digamos, de, de vulnerabilidad enorme Estamos ahora viendo si, cuándo se dispara la próxima corrida uh -huh. Ya tenemos un problema macroeconómico general Uno vez es que se resuelva el problema de la deuda O que por no sé esté en vías de resolverse Y Alberto lo va a poder hacer sin ninguna duda Aparecen los otros debates muchos que los hemos transitado hace poco tiempo hay que volver a transitarlos ahora la principal diferencia a favor que vamos a tener si todo, todo sale bien es que si bien todo lo que se avanzó en términos económicos fue devastado lo que sí tenemos es mucha capacidad instalada no solamente en términos materiales sino también en términos intelectuales hay un montón de personas que se han sumado a la política creyendo que se puede transformar la Argentina yo soy uno de ellos eh, y que la política no es un asunto solamente de profesionales, de, de, de la burocracia, sino que lo puede hacer cualquiera, y que me parece que ese es el gran, el gran capital político que nosotros tenemos. Eh, en términos generales de lo que se habla y de lo que estamos hablando es de política nacional hasta de la Argentina en un, en un rol internacional determinado, y te traigo en base a eso con dos asuntos locales. Eh, ¿Qué papel juega el Intendente Zabaleta en, esta, en este espacio de unidad que muestra hoy el peronismo, con distintas fuerzas que también lo, lo nuclean? Y por el otro lado, eh, con toda esta problemática tan de fondo, tan pesada, tan fuerte, ¿por qué querés ser concejal? Eh, el rol que juega Juan Sabena es el, es el candidato Intendente de nuestro espacio. En Urlingan de una muy amplia unidad. Del peronismo de Urban, como que no sé si hacía tiempo que no se veía, me parece. La lista integrada por compañías de todos los sectores del peronismo local. Eh, el rol que tiene él es, digamos, él encabeza en lista y tiene que, tiene que ganar la elección, digamos, ¿no? es, un rol, es un rol bastante claro, obviamente es el, es el intendente eh, y tiene un rol fundamental en eso. Lo estamos ya haciendo en la campaña que estamos haciendo juntos y, y me parece que ya hemos logrado cosas tales como que venga el candidato a presidente y candidato gobernador en poco tiempo, me parece que estamos, que la campaña local en ese sentido viene muy bien, viene con, uh -huh. viene con intensidad, hay muchos compañeros, nosotros los sábados salimos todos juntos en un, un gran casa por casa uh -huh. eh, y hay 500 personas haciendo eso en Uri en este uh -huh. momento, la verdad que creo que estamos bien en ese sentido porque yo querer ser concejal para mí no es, que, no es algo personal digamos, para mí es una circunstancia que tiene que ver con determinada situación política que bueno, impuso que los compañeros consideraran que, que yo tenía que encabezar la lista de concejales y es algo que lo hago para, digamos, yo pienso mi candidatura a concejal fundamentalmente como la candidatura de alguien que está en este momento de Argentina y que tiene que incentivar a la gente a que participe más lo podrías hacer siendo o no candidato digamos. por supuesto es que lo hago, siendo, no siendo... Eh, Las candidaturas son siempre una circunstancia. En este momento es una circunstancia porque forma parte de una estrategia general que nos hemos dado. Pero mi rol, eh, digamos, si hay de algo, de algo de lo, a lo que puede hacer es apuntar más a lo que ya hemos haciendo, que es tratar de sumar a la gente a la política. Y uh -huh. sumarla a la militancia ciudadana, a, una, a pensar a pensarse como ciudadano responsable. Es algo que Martín en el Consejo lo qué sé yo, digamos, con iniciativas tales que van desde otro lugar, ¿no? pero es lo mismo, que es la banca abierta, las audiencias públicas, son iniciativas para que la gente participe de la vida comunitaria. Que inclusive a veces convocan a gente que no tiene militancia político partidaria. Pero precisamente, porque no se trata de un, un, Está bien esa precisión que haces no es un tema partidario. Es un tema que en definitiva es preocuparse por los asuntos de todos. Y lo venimos haciendo de todas maneras que podemos siempre. Y en una campaña, como esta además, eh, la participación de la gente común haciendo campaña son iniciativas celebradas. Yo celebro, por ejemplo, que los pilotos aeronáuticos estén leyendo comunicados contándole a los pasajeros la gravedad de la situación. Y estoy a favor de todas las intervenciones que está haciendo la gente común en sus lugares de trabajo porque eso es lo que hacemos nosotros. Yo me río un poco de cuando el gobierno persigue a, a los pilotos que están leyendo comunicados para, para cuidar la industria aeronáutica argentina. Porque todos los comerciantes con los que vengo hablando están haciendo lo mismo con sus clientes ellos también o en su lugar de laburo o en las pymes está el jefe de la empresa diciendo a, lo, a, lo, a los laburantes fijémonos cómo vamos a votar ahora porque esto, esto, esta, esta pyme puede cerrar y es verdad en la provincia de Buenos Aires cierran 140 pymes por mes es verdad que si gana Macri se cae todo es verdad Macri lo dijo si yo gano voy a hacer lo mismo pero más rápido entonces esta toma de conciencia que ya es ya mi es campaña del miedo, ¿no? Este es como el médico que dice, viste que te dije que si no te no tomabas el remedio te ibas te a enfermar. Bueno, tomemos el remedio, y el remedio es votar a Alberto. Ahí, cuando miran hacia atrás respecto a cuando empezaron a trajinar antes, inclusive de pensarse o de que se definieran candidaturas y demás, cuando miran dónde están parados hoy respecto al momento en el que empezaron, esa búsqueda que ustedes, esta apelación a cierta conciencia de la gente, ¿cómo lo evalúan? ¿Piensan que llegaron a algún buen punto todavía? ¿Llegamos a un buen punto? Falta mucho. Eh, para nosotros es clave. Las actividades de casa por casa que hacemos los sábados sí. en particular participa un montón de gente que son vecinos de Morris, de Sei, de Hurlingham, que se dedican el sábado a la tarde a irse a un barrio lejano o cercano a tocar el team y hablar con la gente. Creo que hemos logrado mucho uh -huh. y yo estoy orgulloso de lo que se ha logrado en particular en Hurlingham con la participación de la gente. La verdad que no nos está costando mucho mover a la gente porque la gente tiene ganas de participar y sabe lo que está en juego. Pero siempre necesitamos más. La verdad que en Urlingham yo quiero ganar las elecciones por el 70% de los votos, si fuese por mí. O sea, ¿Y hoy, hoy qué, qué alternativas si Pensamos en números, que son dinámicos, que varían. Eh, ¿Cómo están instalados, al menos conceptualmente? Mirá, conceptualmente Urlingham eh, es un distrito donde ya si incluso si ganamos en 2017, digamos, me parece que es un distrito que es un distrito, que tiene ya, como decíamos un poco, por tradición y por una enorme, una muy vigorosa fuerza política local. La verdad que es un lujo. Pero, eh, como se han visto con los números? viste Ya a mí me parece que entremos, tratando tan pocos días. Las estimaciones son más de clima, es una elección polarizada, es una elección sí. sin tercera fuerza. O sea, espacios que ocuparon tradicionalmente la tercera fuerza, pensá que la tercera fuerza de 2015 era el Frente Armador, que hoy está en frente de todos. Sí. Entonces, después, sí, bueno, hay, hay expresiones. Es un escenario distinto. Totalmente. Muy distinto. Entonces, es una polarización aguda y la polarización es que todos sacan, los dos que están sacan muchos votos. ¿Y qué te, qué te imaginas en diciembre? Me imagino... ¿Dónde, dónde te imaginas? ¿Dónde te ves? Me imagino festejando el triunfo de Alberto y de de nosotros acá en Urlingham y poniéndonos a trabajar 20 horas por día para levantar el desastre que va a dejar Macri. Pero, o sea, lo vamos, a, lo vamos a levantar porque vamos a tener mucha gente trabajando, porque ahora somos muchos. Hay mucha gente que está haciendo política y antes no la hacía y que lo hace bien desinteresadamente por amor al otro. Eh, me imagino eso, y me imagino, me imagino llegando a Navidad. Esto lo decía con un vecino. No se le viendo festejar Navidad volviendo a hacer un asado. Porque con más que bueno, si no hacer, Avisen, avisen cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias también, un gusto Un gusto.